que están en lucha y Carmen nos va a contar, nos va a contar su experiencia y quiénes son ellos. Soy un colectivo de jornaleras en lucha en Huelva, pues llevo 25 años en el campo y veo como cada vez va a peor, no a mejor, a peor. No somos personas para el campo, somos simplemente números. Números. Eh, si tú un día llegas al campo y no te encuentras bien y no llega a la media de kilo que tienes que coger te señalan en un papelito porque eso va todo con un pitito que tú vas llevando tus cajas y te señalan con un pitito no y te ponen una señalada en la lista como que tú no has llegado a los kilos que coge la que más coge no la media que te pide este sino la media la pone la que más coge y si tú no llegas Van y te dicen, tienes una falta y te hacen firmar esa falta. Y la que hace dos, vas a tu casa tres días castigada, sin sueldo. Y yo creo que un padre de familia que a lo mejor ha entrado hace años, nunca ha cogido las fruta, nunca va a llegar a los kilos que coge la que lleva tantos años cogiendo fruta. No puedes exigirle esos kilos que coge la que más coge. Pero ellos quieren más y además nosotros llevamos atrás un manijero, vamos, vamos, vamos y tú has, llegas a un camión con tus cajas y están malas. Y yo he visto con mis ojos como la han hecho así y la han tirado a la carretera. Esto no vale, no te entera. Encima que no, no llegamos ni al salario mínimo interprofesional. Nosotros cobramos... Yo estaba en una empresa llamada La Canastita Agricolar Bosque, muy bien mirada, yo llevaba control de calidad, a contar mi casa, como esto hay muchísimo. Y yo era la que tenía que poner punto a esa persona que me traía mala calidad en la fruta. Nunca he tirado la, la fruta en la cara, por supuesto que no. Y yo intentaba siempre de corregir esa. Para que esa persona cuando llegara al almacén, no le viniera también puntos de allí, porque tú acumulas puntos. Si a tú te dejas frutas en el lobo, por ejemplo de mora, te deja fruta, viene el manejero y le dice a la que lleva el control de calidad. Ponle un punto a esa que se ha deja fruta, dejado frutas en el lobo. Ponle un punto que ha dejado frutas en el suelo. Ahora viene un punto de almacén que dan frutas verdes. Un punto porque no ha llegado a los kilos. Cinco puntos a tu casa, tres días a día sin sueldo. Entonces esos puntos los acumulas tú de momento, que no, tú, tú, tú, vamos, no te tienen por qué castigar. Que parece que estamos en el colegio. No trabajamos. Entonces trabajamos con estrés. Corre, corre, corre, que no llegamos tiempo. Yo he sido de coger 13, 14, 15 kilos la hora de mora. Mis compañeros sí. Yo he hecho así mi caja y se la he Yo, pero yo, ellos, los demás no... No se abren esa mente que nosotros tenemos que estar unidos, que tenemos que estar unidos, que no podemos pelearnos entre nosotros a ver quién coge más, porque al final los perjudicados somos nosotros. El convenio del campo no se cumple, no se cumple. No pagan lo que ponen en un convenio, ya es poco lo que ponen en el convenio, porque es el peor convenio que hay en Andalucía, el de Huelva y el de Almería. Creo. Y no lo cumplen. El convenio, cuando yo estando en la canachita que protestamos, estamos despedidas por pedir nuestros derechos, nos despidieron. Era 42,2 en bruto. Y nosotros cobrábamos 36 euros limpio, que nos pagaba 38 y pico. No, no llegaba a los 42,2 como ponía el convenio. La hora extra estaba el 75% de la hora normal de campo. No la cobramos. Cobramos como horas de, de campo normal. Y si tú no echas horas extra, te castigan Ya no estás bien mirando. Tú ya eres una de las primeras que vas allá a la calle. Y luego la forma, de trato y sobre todo a los inmigrantes. Es horroroso el trato. son Porque el español se puede defender y sabe lo que está escuchando. Pero ellos no saben lo que están diciendo. Entonces te indignan. Yo solté el control de calidad, dije que no quería. Que no quería eso, me sentía mal conmigo. Y de hecho me llevaba mucha bronca. Tú no tienes por qué ayudar, tú no te tienes que meter ahí, tú no tienes. Vamos a ver si es que yo estoy viendo que no puede, que no puede más, tengo que ayudarle. ¿verdad? Eh, no, tú no tienes. Yo me sentí muy mal, muy mal. De ver cómo el campo va a peor, no mejor. Ni se cumple, ni nada, vamos. Nada, pero es ya te digo, con las personas extranjeras, menos. Ahora va un escaño a pedir trabajo, como no nos callamos, por ejemplo, yo no me callo ya, ya no me callo. Ahora estoy en otra empresa y no me callo, si te voy a decir algo, yo lo digo, mira, no, por aquí porque el convenio dice esto. Yo estoy expuesta a que me despidan, estoy expuesta a que me despidan, o que no me vuelvan a llamar para la próxima campaña. Pero los emigrantes no saben, no saben cuáles son sus derechos y yo le digo, tú tienes que ganar tanto la hora serían, ¿cómo? ¿sí? ¿y qué hacemos? si hablo me van a despedir claro que me van a despedir, ellos lo han visto como, como ha hecho la canachita con nosotros porque me hemos pedido nuestros derechos, nos han despedido y la han visto ellos como verdad que te despiden entonces, la tienen la y ellos en verdad vienen con una situación extrema no de que no tienen nada y aquí la comparación de sueldo pues para ellos es poder seguir adelante y mandar a su país dinero y a su familia. Que yo lo entiendo a ellos, pero tú vas a un trabajo y lo primero que te dice es...